La... Bueno eh, Trabajo con bandas de rock con artistas desarrollo básicamente sus carreras todo lo que tenga que ver con, con la profesión y, y la guía de qué es lo que tienen que hacer me meto mucho en sus negocios en cómo encarar todo el mundillo que, que en general ellos no saben cómo hacerlo eh, también hago producción de shows y eventos. ese es mi, lo, que, lo que estoy haciendo hoy, que, que no es lo que hice siempre. Eh, si bien siempre tuve un perfil bastante dinámico y rockero, y rockero digo, como muy, muy movedizo, eh, en algún momento eh, hice otras cosas y ahora les voy a contar. Digo, vengo, vengo de una búsqueda bastante importante. En el año 2008, eh, yo me recibí de publicista, y eh, en ese momento igual me recibí de publicista, me separé, pasaron un montón de cosas. Fue un año muy paradigma en mi vida, donde mi vida venía siendo de una manera y empezó a ser otra, y bueno, con todo lo que eso conlleva. Pero, eh, con mis amigos de la facultad, nos recibimos y nos pusimos una agencia de publicidad. Sí, directo. Yo había renunciado a mi laburo de 9 a 6, ese mismo año que me separé. El mismo año que pasó todo. 2008 a mí me pasó todo. Eh, bueno, encaramos esta agencia de publicidad que era, estaba apuntada bien a lo digital. Entonces, en ese momento, eh, mucho Twitter, mucho Palermo Valley, Social Media Day, o sea, todo evento nerdeado que aparecía, yo estaba ahí siempre. Tanto me metí en ese mundo, me encantó, me encantó el, el mundo del emprendedor, me encantó eh, la energía que se vivía ahí, esto de poder tomar tus propias decisiones. Me recontra hice una emprendedora, una geek, una nerd o como quieran llamarlo. Eh, también hice mi propio evento, en ese momento y armé unas, eh, parodiando un poco todo el evento nerd que había dando vueltas, yo dije, bueno, juntémonos todos los tuiteros, que éramos pocos en ese momento, juntémonos en vez de hablar de, de, de, de, de, de digamos, todo lo que tenga que ver con nuestros emprendimientos y todos, hagámoslo pero tomando fondo, entonces hicimos eh, una noche, elegimos una noche, un bar, un ahí bien marcando un poco mi perfil también, que no tenía nada que, ver. era como una cargada, pero funcionó. Es anecdótico igual. En el 2011 yo ya estaba como una emprendedora. O sea, tenía el cartelito. hacía Ya había, ya había salido de la agencia de publicidad, me había metido en otros proyectos, en varios a la vez. Eh, fue un momento que, que, nada, que yo siempre digo que fundé y fundí empresas a lo loco porque era empezaba una, arrancaba otra, salía, iba, entraba. Bueno, finalmente te digo en esto la foto es horrible, la voy a pasar rápido, pero les cuento. Eh, Brando me hizo una, una nota, o sea, terminé, o sea, yo terminé siendo una, una emprendedora, o sea, como que siento que con esta foto y esta nota me recibí. Era un, un, un, un suplemento de, que le hacían a un geek del mes y esa fui yo de, de ese mes. Así que miren, los antiojos me obligaron a ponerlos y claramente la editora no me quería nada, que decidió que esta foto salga me acuerdo que quería comprar todas las revistas que no lo veían mi mamá por suerte la guardó, así que le sacó una foto de, de estar por ahí, eh, gracias, mamá. Bueno, en este momento, emprender a flor de piel, tuve un emprendimiento, uno que fue el último, que, en el que yo estuve, participé, que se llamaba Biflux, que básicamente Biflux era eh, una plataforma que reunía, o pretendía reunir a toda la industria eh, del audiovisual, camarógrafos, eh, fotógrafos, en una especie de LinkedIn, sí pero además permitía la contratación de servicios. O sea, era una plataforma colaborativa. Ese era el proyecto, no es que era. Bueno, eh, por A o por B, digo, por un montón de factores, los objetivos por ahí eran demasiado ambiciosos, no se llegó mucho a eso. En el medio decidimos que para que Biflux sobreviva, armar una, una empresa que era una productora básicamente de videos. Entonces, en un momento de mi vida yo me vuelvo a encontrar... Trabajando de 9 a 6 en mi propia empresa, vendiendo videos, porque lo hice muchos años, sobreviviendo de eso, agradecida, pero no no era no tenía nada que ver con, con lo que yo quería, digamos. Y esa es la parte por ahí que, que cuando me llamaron a, para hablar acá dije, ¿qué? O sea, ese es como un facas, porque en realidad yo eh, sentí que, que estaba de nuevo como una situación, como en el 2008, cuando dejé todo, todo, absolutamente todo, lo mismo, pero en este momento que. En realidad el camino lo había elegido yo, nadie me decía lo que tenía que hacer. Bueno, me sentía de nuevo sumergida, me pregunté qué quiero, no quería nada de lo que estaba haciendo. Fue un momento bastante tenso. Eh, para mí emprender es esto, es creer mucho en uno mismo, pero sí o sí, no es que es un poco... Vos tenés que creer en lo que estás haciendo, sin dudas. Eh, no, no es que, bueno, cuando empezás a dudar, ahí te tenés que empezar a preguntar otro tipo de cosas. Eh, en este momento dije, bueno, no estoy cómoda acá. Voy a buscar una salida, quiero ¿qué, ¿qué voy a hacer? Tampoco me puedo tomar un año sabático porque tampoco es que tenía un plan para ver, bueno, dejo, dejo el emprendedor emprendimiento, si me pongo... No, no tenía nada, no tenía ni idea, sí sabía que era buena con redes sociales, era publicista, entonces como plan dije, bueno, voy a meterme bien en este mundillo, empecé a ser community manager, social media manager de empresas, me encantó me gustaba hacer eso y ya que voy a trabajar ya que tengo que trabajar y no vivir de mis sueños bueno voy a trabajar de lo que me gusta eh, fui de todo fui como el de manager en, no sé fui filmus en Twitter o sea fui todo fui realmente eh, fui todo pero claro terrible y no, y no sigo bueno a, a la vez eh, lo que todo esto me, me, lo que me pasaba a la vez es que yo empezaba a trabajar también haciendo changas sí que yo las tomaba como changas en lo que era producción de shows, festivales, me volvía loca por las changas. O sea, iba a un camarín, yo era la chica que llevaba las pizzas a los camarines, eh, y me quedaba hablando horas con los artistas, horas con los managers, con los productores, estaba así mirando. Iba a las 7 de la mañana a mirar solamente cómo se armaban los escenarios. Bueno, me agarró como, dije, yo quiero esto, ¿viste? Entonces lo que hice, sumándole a mi plan de, de, de, de redes sociales y de ser en Twitter, le sumé el plan de hacer todo lo que pudiera de esas changas que tanto me gustaban. Terminé manejando los camarines, terminé involucrándome cada noche en las producciones y me armé, bueno, perdón, chau emprendedora, ¿no? Está claro que mi plan fue decir, bueno, yo emprendedora, todo bien, con todo lo que me gustaba, ese título y el peso que para mí tenía, que había sido un cambio de vida, eh, bueno, no, ya está, no, no, no, no, no sé, No soy más emprendedora, listo. Ahora soy community manager y la chica, la chepiva, de los camarines, listo. Lo asumí eso, asumí eso y fue, fue un relax, porque encima podía vivir de eso. En el mientras tanto yo podía vivir de eso. Me armé mi kiosquito entre camarines y redes sociales, vivía lo más bien. Eh, y cada vez, ahí viene lo que sería mi historia de hoy, cada vez me fui involucrando más, me enamoré de la industria de la música porque tenía porque es una montaña rusa, porque hoy soy productora y todo el tiempo estoy subida a una montaña rusa donde pierdo, gano, fracaso. Y ahí viene, vuelve mi partner que es que me acordé de Steve Jobs, que es mi ídolo no musical, o sea, soy muy ñoña, mi ídolo es Steve Jobs, eh, que hablaba en un momento de la conexión de puntos, en un discurso, no sé si lo vieron, si no lo vieron, véanlo, en el 2005, eh, que él decía que todo se, que confiemos que todos se conectan, ¿no? Entonces yo, de repente, me sentía... Tenía un know-how increíble, ¿no? Cuando vino la primera banda a decirme que quería que yo sea su manager, que yo dije sí, sin saber. Yo era publicista, entonces pude atajar un montón de cosas de, de comunicación. Yo ya tenía toda una experiencia en, en todo lo que era camarín, sabía lo que era un rider, que bueno, después les cuento si quieren bien qué es un rider, pero digo como sabía, tenía un montón de cosas de haber trabajado de chepiva en Camarines y emprender, que fue lo que una filosofía que adopté siempre, me sirvió para arriesgarme y meterme más con todo, sí, sí, para adelante, digamos. Lo que yo hago hoy es todo el tiempo planear algo que puede fracasar ya, o sea, o por lluvia o porque, no sé, ganó un presidente. Digo, es así, es, lo, que, lo que pasa es eso. Entonces yo encontré en este trabajo todo... ...lo que había aprendido en el resto de los trabajos... ...y bendita sean los fracasos... ...porque sin haber fracasado tanto... ...como fue fracasando en un montón de aspectos... ...yo hoy no podría sobrevivir en esta industria... también siendo mujer... ...que es, eh, como les dije... ...es fracasar constantemente... ...así que, bueno... ...en realidad mi historia es... ...mi historia un poco más mía de vida... ...es cómo hice un traspaso... ...y lo que aprendí... ...que lo que aprendí es que cada tanto uno... ...se tiene que preguntar si está haciendo lo que quiere... Si está bien donde está, y, y lo que yo quiero hoy o lo que yo quería ayer no tiene que ser por qué lo que quiero hoy, así que hay que sincerarse y preguntarse eso, si uno quiere lo que está haciendo, y sobre todo seguir teniendo hambre, y ahí vuelvo a mi amado que siempre dice que sigamos hambrientos, sigamos alocados, porque para mí el éxito es seguir con hambre, es todos los días tener hambre, en cualquier aspecto, más allá de lo laboral. Y bueno, mi consejo es el mismo que da él, sigan hambrientos, sigan alocados, y no le teman al fracaso porque el fracaso es parte del camino hacia o sea, el éxito, por lo menos en mi caso. Gracias.